Bueno, soy María Elena Orden y estamos en una capacitación organizada en el laboratorio de cultivo in vitro sobre introducción a técnicas de cultivo in vitro en la experimental San Pedro. Y bueno, en este momento estoy asistiendo y capacitando a una de las participantes, de la Florencia, que viene de la Facultad de Agronomía, en la técnica de micropropagación. Este, ella está micropropagando batata la primera vez que se sienta a trabajar en el grupo laminar, bueno, yo la estoy asistiendo en los pasos a seguir que ya hicimos en la parte teórica toda la, la metodología y ahora lo están poniendo en práctica y yo...